Hola, ahora bueno estás aquí son un día más a traer y hoy venimos al ansiado, al esperado Total War Warhammer 3. Venimos después de pasar una campaña con los enanos en Total War Warhammer 1, después de pasar una campaña con los altos elfos en Total War Warhammer 2 y hoy por fin venimos a Total War Warhammer 3. A día de hoy vamos a jugar la campaña del prólogo. Que Bueno, te aconsejan una campaña de prólogo para ver qué hay nuevo, para introducirte en el universo, un poquito de lore. Y es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy, porque estamos preparando en Twitter una encuesta. O, o se preparó en Twitter una encuesta que veremos qué ha salido o qué héroe ha salido de cara a eh, empezar nuestra primera campaña. Ya digo, trataremos de hacerlas todas y traerlas todas a la taberna. Pero la primera idea es... ...coger el prólogo y ver qué sale ya luego de la encuesta... dejar el... ...el tweet... ...por aquí abajo para que veáis el resultado... ...y nada, vamos a empezar con este prólogo... ...por cierto, una pasada... ...el menú, o sea, me encanta el... el shader de los botones con el fuego ahí de... ...intensito, se pone intensito esto... ...este es una campaña también... Bah, ...de locos... ...vale, vamos al prólogo... ...aquí comienza tu aventura... ...Ursum el dios oso de X-Lev, está en silencio... Privada de la benevolencia del gran oso, la madre patria sucumbre al frío y su pueblo sufre. Conviértete en el príncipe X Levita que la reina de hielo ha enviado al norte en la misión definitiva. Este prólogo de la campaña del reino del caos es una nueva experiencia Total War, perfecta para los nuevos jugadores y los que necesitan un repaso en las mecánicas del juego. Disfruta una experiencia narrativa que desemboca la historia de la campaña del reino del caos. Lucha. En emocionantes y elaboradas batallas contra los enemigos fantásticos de Warhammer. Aprende técnicas básicas y avanza sobre la comandancia en el fragor de la batalla. Recorre los desiertos del caos y descubre cómo conquistar y administrar asentamientos. Entabla negociaciones diplomáticas con enemigos y aliados. Vale, jugaremos porque no sé si es literalmente toda la... la campaña o es solo un pequeño fragmento de introducción así que vamos a probar dar, vamos a darle lo que dura normalmente un capítulo en la taberna, hasta media horita y en caso de que se alargue, pues bueno, vemos cortamos y tenemos aquí un pequeño aperitivo de lo que va a ser nuestra aventura en Total War, Arkhamer 3, así que vamos a ello vamos a ello uy ¿Por qué no arranca el prólogo? me no? gustaría saber Hola Ahí le vamos. Comenzar el prólogo. What? Ya empieza feo esto eh, Además se ve Como que se activa el botón Vale, hacemos un corte aquí y ya la vemos Vale, ya estamos de vuelta Después de bichear por las opciones y demás Resulta que he descubierto que la imagen del puntero está como desalineada Porque si te vas con la flecha O sea, literalmente ahora la punta de la flecha del puntero No reconoce el botón Pero si subes un poquillo Ahí veis el shader que se activa el botón Y la flecha está como súper arriba Entonces es contraintuitivo total No sé si en game será lo mismo Pero vamos a tener que tener un poco de cuidado con eso Empezamos a ver qué nos trae este reino de Kislev con el dios oso que protege a la madre patria. Bueno, la pantalla de carga de momento va guay. A ver qué historia nos tiene que contar, qué, qué nos ilustra este pequeño prólogo es eso o sea, bueno, de, la, de lo que ya hemos ido viendo en la taberna de los noticiarios y lo que ha ido publicando Creative Assembly de, de las nuevas mecánicas pff, más o menos ya nos hacemos una idea que nos vamos a encontrar, ¿no? pero hasta que uno no lo coge y se pone con ello, no se acostumbra y, y a mí lo que me preocupa un poquito va a ser lo de eh, la posición de las cargas el hecho de que ahora las unidades tengan una nueva Formación o un nuevo estado en el que aguantas más cargas, o sea lo vas a notar un montón, de o okay, que llegas, te asentas y, y, y estás ya en, en el sitio y aguantas la carga, y te llega la carga y la eres capaz de pararla. Eso al a nivel de. de microgestión con todos los batallones y demás, yo creo que va a exigir bastante. O sea, sacarle. Sacarle provecho a lo mejor. Mmm, Literalmente te hace ganar la batalla. Eso de no recibir no y. O sea, que no. Digamos que amortigues un poquito la carga. A nivel de, pues eso, de formación, línea y demás. Va a dar mucho, mucho, mucho juego. Y bueno, ya por no hablar de lo de las unidades voladoras. Que puedas decidir si vas por. Por. Por tierra o por aire. O sea, que seas capaz de aterrizar y ir. Como si fuera caballería normal, pero de repente volver a subir. O sea, esa mecánica me parece estratégicamente una locura. Pero una locura. O sea, cambia un montón, cambia un montón a nivel de, de, de gestión general. El, como con ese tipo de unidades te cambia el estilo de juego. No lo sé, habrá que verlo. De momento, tranquilamente vamos a ir jugando nosotros... Primero este este aperitivo, como hemos dicho antes, y luego ya arrancaremos una campaña con, con lo que salga en la votación. Vispers, y Queda súper extraño. Bueno, aquí más o menos se salva, pero. El prólogo. El dios perdido. Ojo. Tenemos nombre de capital. Our motherland is dying. The dark winter devours our fairer seasons. Whoa. It has been custom for our god, Urson the great bear, to break each winter with his roar. <laughs> Yet for seven long years, we have fallen into silence since no so the ice thickens. Our prayers go unanswered. The people suffer. Pues nada, vamos a buscar al dios. Queen me to Literalmente. a lead an expedition in search of Orson. I am to make contact with our northernmost outpost, Dervingar. It was there, on the edge of the Chaos wastes, our God's voice was last heard. Campamento de la expedición a 80 leguas de Derwingar. Dios, living. lost. La peña va fresquita, ¿eh? Fuel for the fires. Extra rations for the wounded. Sir, this expedition has failed. We must turn south, head back to Kislev. But we've come so far. We push north, find Dervingard. It's madness! We cannot survive wandering the chaos wastes like beggars! Yuri, brother, we must not abandon our duty. The people of Kislev depend on us. I have my decision by dawn. a fanatic. person each day I pray you do not answer This is our darkest night. Can you not see Kislev suffering? Help us. Show me a sign Answer me! La respuesta es silencio. Andislev is lost. Lo of Kislev, I answer in my time of need. Person. I wake in darkness, bound in shadow. Oh, Guide oh. me! I can save you! I am weak, so you alone shall hear my voice. I will lead you to Dervingard. Your first step to finding me Follow my voice. Fua, dudas tengo de que sea el dios, eh. Dudas tengo de que sea el dios. Seguramente es un demonio del caos hablando de ti. Y lleva al ejército medio moribundo hacia el norte y allí los recoge, los mata y los convierte a su. Qué, qué la transición entre cinemática y... ...y emprendimos la ¡Dale! Yuri, vale, viaja al norte y busca refugio. The Tesoro mini. The winds vale. of the chaos howl with Uf, en campaña también vamos a tener el rollo Yuri, este del... Yuri, your Push north. Find vale. Objetivo avance hacia el norte. Move north. Va, literalmente te recuerda todo lo de la campaña. Esta barra muestra capacidad de movimiento de Yuri, ahora mismo está vacía, así que no podrá seguir moviéndose. ¿Vale? Uf, qué, qué feo está, Vale, para pasar de turno. Sí, o sea, literalmente nos está recordando las campañas. We should be cautious. Darkness está covers this scurina. land. Influence of chaos. Vale Ok, estas son las visiones Vale, la de la tregua Para ver una explicación En profundidad Encuentra a Ursum Para ganar la campaña, vale Vale, ok Esto es para fijarlos Aquí para salir Porque está ok Jus, me pone super nervioso del galton. Vale. Aquí es el punto del mapa dentro de las dos saltadas para moverte. Vale. We found supplies in the snow from Dervingard. Dervingard. How did they get here? Uh -huh. Someone left in a hurry. ...carried what they could ...we thank our son. ...they will be needed vale finiza el objetivo, o sea, finaliza el turno ok the soldiers are ready give the ah, order we move north otra vez al norte <risas> I will find you le ratón me parece súper nervioso. ¡Ojo! Vale, ocupa el refuerzo de Kislev. Clic derecho en el asentamiento con el cursor. muestra el símbolo de ocupación. Vale, que es este. O ocupar. Puh, es que mira dónde lo pilla, eh. Ok have found respite. Together, we can overcome the trials ahead. Nuestro viaje acaba de comenzar. Vale. The cold bites deep. The shelter is not enough. Build a camp. Then we can rest. Vale, okay, a construimos el campamento. The order has been given. But the camp el will camp take de time. Es tiempo, vale. Eh, sí, bueno, son los repasitos. Yo esperaba que fuera una más. O sea, ya no a nivel de. De campaña en general, pero creo que en. en literalmente en los tres Total War. No ha habido. Un, un tutorial así. Eh, me parece fuerte que llegue la tercera entrega, pero bueno. Además, de verdad, eh. O sea, era arrancas una campaña y te enseña cuatro cosas, pero no había un, un tutorial real de, ok, esto es un tutorial. Y te enseñaba las dinámicas del juego. Vale. Eh, vale, sí, finalizamos turno. Vale. Ok, perfecto. ¿Qué necesitamos ahora? vale los ingresos totales de salda del tesoro vale Yuri. ready your warriors our rescata. sons and daughters cry out and flee in terror vale rescata a la almenara dónde está esta gente are on the edge of chaos. Go north. vale vamos allá Ooh, uh, some had left. They said the stronghold had fallen with its commander, the boyer Slavin Kearns, had abandoned his post. Yet others fled from a smaller fort they called the Beacon. They spoke of a tribal chief who thirsted for bloodshed. Skoldon, the wolf of Dervingard. Vale, salvación 3 de liderazgo, ok we fight at the beacon. Save who we can. Vale Finalizamos el turno Porque no podemos hacer nada más Pero bueno, supongo que la almenada estará un poquito más al norte Deberías equiparte en armadura Antes de dirigirte al norte Vale Oh tío, qué guay O sea, literalmente han puesto un montón Un montón Armadura, es levita a clic izquierdo así para equiparla no, o sea, no tiene más sentido arrastrarla así Como hemos hecho antes No lo sé Y mola un montón, vale Mis dioses. Vale ver, hacia el norte La alminara estará aquí, ¿no? Uh I see beacon The fort is under attack. The wolf. I lead us north. Clock vale, pues vamos a por ellos. Uh, y -y -y -y -y. Battle draws near. Our soldiers are ready. Yol. We see the enemy. The wolf leads an army of northmen vamos a luchar contra eso We're eager to fight Bring us to battle Lol mm, The beacon is under attack Vale Kislevites loyal to the motherland are within Our army is small But we can sway the battle if we are as wise as Orson We approach from the vale. south While Skolden's northmen assault the barricades Literalmente somos los refuerzos Oh, veremos batalla de asedio ¿Es esto una batalla de asedio? Tengo dudas de en cuánto han podido condensar un tutorial O sea, de momento ya hemos visto movimiento, construcción, eh, ocupación de, de asentamientos Y bueno, al fin y al cabo queda que te enseñen cosas de batalla A reclutar unidades ya te han enseñado también la interfaz del héroe. Que eso está muy guay. Ha quedado bastante bien el hecho de tener todos los slots de armadura y ver la representación así. O sea, ya no es tan. tan abrumadora a nivel de datos. Porque antes habrías una pantalla de estas de visualización de héroe, de los detalles, y te podía volver loco. O sea, había un montón ahí de. Bueno, a lo mejor al ser. el tutorial está reducida, pero antes había muchísimo texto. Muchos detalles, muchas cositas. Y entonces, no sé. A lo mejor al ser el tutorial está está reducido. Pero bueno. No sé, me gusta este tipo de cosas. Verlas y... Y, y revisarlas. Porque... Lo pienso y digo... Buah, pues hubiera tenido esto, literalmente. En la entrega número uno. Y, y hubiera cambiado un montón de cosas. Que yo qué no sé. Te está enseñando lo básico, ¿no? Tampoco es... La ciencia de la NASA, pero que te hagan un tutorial así reducido amigable para poder comenzar a jugar o por lo menos entender de qué va la cosa Uf, tiene la verdad. The journey has been long, but we are ready. Ahí llegamos con la guardia. Fellow unghosts, we vale. are of Kislev. Show these cowardly dogs what that means. They hunger for blood. Let them taste cold steel. The beacon is under attack. Y. Tenemos gráficos super reducidos. Agua. Ok, con wsd para movilizarnos con la cámara. Vale. Dios, ¿qué llevan? ¿Cañones de qué? Ah, estos son los de corn, The Wolf reveals himself. Cannons fire upon the defenders. El maraje es over. Its warriors will attack. Act swiftly. Le haré pruebas y le subiremos los gráficos para ver si podemos subir porque uf. o sea los texturizados en media porque estamos jugando en media y los texturizados son como uh, se veía mejor el dos literalmente. An army. Those are Kislev colors. Uh, vale, y así por sorpresa tenemos and our your own unit in order to your clic izquierdo ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! El liderazgo cuando estás con los héroes aumenta. Proceed into the valley. Select your entire army so any order is given to all. Oh, te ponen en Z Z así no están haciendo nada. Maravilloso. No order eso. your units forward. Uy, uy uy uy. Our allies have not gone far. Vale. Yo lo tenemos que dar una vuelta, flipas. Soldiers advance. Take this time to practice maneuvering. Remember, estilo, realidad, orders ¿vale? are issued only to selected units. Vale. Llegamos rápido. Uf, vaya paseito. Uy, tenemos que bajar por aquí tú. Vale, bueno, estos con los arcos la verdad es que deberían hacerles bastante daño en este lado. Venga más rápido. Vale. Nice, Ahora, the fire down upon Scolden's army. His forces scatter. The allies are threatened from the rear. Up close. Their bows are no match for swords and spears. Vale. They're under attack. We must hurry to their aid. Vale. An effective position. Wow, esta carga va a ser. Tenéis la altura. Enemies, die. Vale, esto es tan sencillo para disparar. Está bien, chico. Llegamos. Uy, que va un super lentos, tío. Los van a enganchar súper bien. ¿Y este flanqueo así súper... curry? Vale Vale. Venga, vamos, vamos, vamos Nada, no, no, el buen Me encanta, o sea, a nivel de interfaz me mola mucho eso Del, del daño recibido Que te lo vaya poniendo progresivamente Nada, no, está hecho para que esta gente sea de papel Y te lo revientes Vale, vamos a cargar ya aquí Y ya está Vale, ya están empezando a huir. Se enseña, muy bien. Vale. Es que cabe para continuar. Me parece correcto. Uh, Nada, nosotros nos vamos a encargar de la artillería. Seguro. A todo esto, esta gente lleva aguantando ahí la línea. La de Dios. Oh, ya no nos dan todo este ejército. The cannons rain death. They must be destroyed. Maravilloso. The allies join our forces. We'll need the reach of their bows. Vale, posta. Excellent. Advance on those hellish cannons. They must fall silent vale. if we are to save the beacon. Los no dejas hacer grupos. Bueno, te va poniendo el recordatorio aquí. Vale. Aquí le meto primero. Cazadores bárbaros. Desangradores de corn... Ojo. Ah, vale, no, no hacía falta una cutis sin para ver. Que los cañones están defendidos, tío. O sea. Dame el audio, pero... Vale. Y a este señor lo vamos a meter aquí en el medio. Vale, perfecto, los arqueros, muy bien. Vamos a cargar ya. Dios, los arqueros son una burrada, eh. La lluvia de flechas es... salvaje, no lo siguiente. Vale, vale, aguantamos Sí, sí, ellos no vienen uh, Vale, no, no, vamos a correr ¡Vale, vamos a cambiar el objetivo ya! ¡Uh, maravilloso! Se deshacen, o sea, seguramente no tendrán miedo Pero... The Oh, hay una cada una Venga, por ellos Hombre, yo entiendo que te lance para adrede, ¿no? Para que... Lo ulti! ¡Carga el cañón! ¿What? ¿Qué me estás contando? ¡Qué barbaridad es esta! Estoy flipándolo, ¿eh? Con lo de la carga del cañón. ¿eh? Vale, que además es artillería, tío. O sea, es como la forma de defenderse la artillería. Nada, un... 360. Uh, qué bueno. Y, y me autodestruyo. <risa> nah, y ahora llegaremos aquí súper bien. Venga, por ellos. Vale, ah, digo, ya hemos destruido la artillería. De día. están la mega, son mulegas de basa, por ahora que están atacando, vale. Vale, vamos a obviar esto y ya está. Porque estos es como al fin y al cabo ya están huyendo. Vamos a aprovechar y ya está, iremos rompiendo las líneas poquito a poquito y... Nah, o sea, brutal. A mostrar destinaciones en el espacio. Nah, esta carga por detrás a, a unidades de robol. Uh. Alma comunidad que los fidestres te iban Yuri, you are prince of Kislev. Let your kills. de Them with courage. Vale Vale del de héroe, miren, ves, un fantaba. Defenders of this My god! Orson's call to battle Vale, estamos todos organizados, más o menos Vale, vamos a meter estos dos contra el gigante. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Vale, nada, con esto ya nos acaba de niquear bastante fácil. Vale, maravilloso. Bueno. The no, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, We are the está, ya Maravilloso. está, vale. Maravilloso. Beacon is safe. Any lives spared. Survivors rule the leadership. de una y otra ¿sabes? For the wolf still lurks in the shadows. Los supervivientes que los necesitaré puesto que luego continúa echando entre las sombras. Pero aquí cierra el hacer el tutorial. Entiendo que no, pero a mí me sirve Además, bien, nos hemos introducido. Fate is mine to Yo decido su destino, rezo para todos un medio. Vale. Ok, o. pues o recoger los tesoros o reabastecemos unidades. Vale, vamos a reabastecernos y listo. The innocent Vale, vale tenemos el cartógrafo. está under our control. Sanctuary in the cold. la fortaleza de nos aquí, aguarda. Ok, vale, tenemos el cartógrafo. Venga, vale, <inaudible> tenemos a great victory, brother. The survivors swear allegiance. they will aid our search for us. Those with the heart to fight, let them join Vale Selecciona el peyuri Puedes ver su ejército, vale Usa el botón para abrir el patente de reclutamiento Vale Si, sí, nos está enseñando a reclutar, el coste, el mantenimiento Vale Vale Ok, nada, pues pasamos turno. Y al fin y al cabo, todo esto ya lo hemos visto. Era por tener un pequeño aperitivo. Los serán envueltos muertos en la batalla, vale. Encuentra y vence a Skolden Anillo de so estrellas, de hierro de estrellas, vale. Que es literalmente. Okay, avanza. Should we stay here and let the soldiers rest? No. We follow Skolden's trail. We must not get away. Al norte. We've marched as far as we can, Yuri. The soldiers need rest. Vale, no, nah, okay. The wolf charges towards us. Vienen contra nosotros. Quick, brother, make ready for attack. Our only option is to fight. Vale, pues a hacemos un corte aquí y resumimos o, o recogemos este capítulo más adelante y esperamos ya a grabar la campaña, así que haremos estos dos capítulos de tutorial, este primero que ya hemos hecho y un segundo que vendrá después lo dicho hasta aquí, esta, la segunda parte del tutorial la jugaremos con, con las texturas cambiadas, o sea con los gráficos mejorados así que veremos el cambio, a ver si aparece y demás y bueno, también veremos si el PC de la taberna lo tira, así bueno, hasta aquí este pequeño prólogo o la primera parte del prólogo de Total War Warhammer 3. Espero que hayáis disfrutado y lo de siempre, recordad, seguidnos a los dos, tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo en Twitter también. Seguidnos en Twitch, que abrimos directo de vez en cuando, vale la pena que nos tengáis fichados.